Nosotros tenemos más de 50% eh, por ciento de los edificios en riesgo estructural, entonces tenemos un problema muy serio que se calcula que vale más o menos, porque no están hechos todas las cuentas, más o menos 2 billones de pesos para resolver el problema de la infraestructura de los edificios y también de la dotación de los laboratorios. Se ha deteriorado por eh, diferentes razones, una primera es la desatención del estado, es decir, el estado no financia la universidad como la debería financiar eh, tiene más bien una financiación inercial que está eh, anclada en los años 90, ese es un primer elemento el segundo elemento tiene que ver con una mala gestión en términos de la sede de Bogotá, una mala gestión interna esa mala gestión interna empieza desde la segunda rectoría de Marco Palacios, en donde se abandona un fondo que había de infraestructura para la sede y eh, se asume más bien una competencia financiera interna en virtud de la cual las facultades que tienen recursos construyen y las que no tienen recursos no construyen, es decir, el fondo eh, de la sede eh, se había hecho para responder a las prioridades en términos de infraestructura y para que el esfuerzo fuera de la administración central y de cada una de las facultades. Cuando se rompe este fondo, cada facultad empieza a responder a sus propias necesidades, lo cual hace que las facultades más ricas tengan los recursos para hacer nuevas construcciones, mientras que tienen menos, menos eh, ingresos, no tienen esos recursos. Ahí hay un problema. Pero además de esto también se asumen una serie de proyectos que están más en función del prestigio de los decanos o del vicerrector de sede de turno que de las necesidades de la comunidad universitaria. Así por ejemplo, como lo puso de presente el actual decano de la Facultad de Derecho, se está construyendo un edificio o se piensa construir un edificio para doctorados de Ciencias Económicas y Derecho que lo va a ser supuestamente el arquitecto Stephen Hall, que es un edificio con un costo altísimo teniendo en cuenta las necesidades urgentes de la universidad en el cual solo el diseño cuesta por encima de mil millones de pesos y no se sabe si las facultades, sobre todo la facultad de Derecho tengan recursos para poder terminar el edificio pero así hay una gran cantidad de proyectos y un tercer punto tiene que ver con el gobierno universitario un gobierno de la Universidad Nacional que responde más a los intereses del Ministerio de Educación y de grupos de interés internos que a las necesidades de la comunidad universitaria. Lo que se está desmoronando en Colombia y la Universidad Nacional es un reflejo de eso es la educación superior pública en la medida en que el Estado colombiano le ha dado la espalda y está más preocupado por promover una educación técnica y tecnológica de baja calidad y de baja inversión y no por atender las universidades que existen y que son indispensables para el país.